fijaros qué divertido poder viajar por el mundo y poder estar en un hotel maravilloso en una piscina muy linda y muy bonita en Kuala Lumpur con unas vistas preciosas si tú quieres puedes yo con DXN lo he conseguido nunca lo olvides y además tienes que tener paciencia y asistir a las formaciones convenciones y estar siempre continuamente formándote y aprendiendo y formaciones online si no estarás haciendo siempre las mismas cosas y teniendo los mismos resultados esperando diferentes resultados tienes que estar continuamente formándote es muy importante yo estoy teniendo resultados diferentes porque estoy haciendo cosas diferentes estoy continuamente formándome y aprendiendo acabo de hacer una impresión de 2000 mil euros para venir a formarme a malasia junto con Marta espíndola somos los dos únicos de europa que hemos venido hasta aquí Hemos hecho la formación de ganoterapia 2.0 y de cómo utilizar la medicina integrativa para ayudar a las personas. Pero no es necesario que tengas todo este conocimiento. Pero si es conveniente, ahora bien, os invitamos a que podáis venir si queréis a Kuala Lumpur. Y podamos vernos aquí todos juntos. Bueno, hasta luego amigos. Chao.